Mármol de Carrara, pero es inspirado, o por lo menos las personas se inspiran en pensar que esa es la representación de una madre que ha perdido a su hijo. Incluso muchas señoras que han perdido, que tienen sus hijos aquí enterrados en el cementerio, cuando vienen a hacer las visitas a sus hijos, sacan un minutito o dos y miren, y miren, por ejemplo, miren esa, esa flor que hay ahí, tienen y, y le dejan la flor. Eh, uno podría pensar son familiares, no, realmente ya la descendencia de los amados unidos. Eh, pues a ellos se les ha perdido como, como el rastro eh, sabemos entonces que las, las personas que dejan las flores o cualquier ofrenda por, por sencilla, exactamente significativa pues sobre esta mujer está entonces representando ese dolor de esa madre que confía en Dios consolador en ese Dios que la consuela y que es lo único que le queda entonces en el resto de la de dudas porque ha muerto su único hijo su, su único, único. José sea, María Amador se encuentra enterrado debajo de esta losa y los papás de él están enterrados donde está la señora no, no se me asusten aquí está enterrado don Carlos Coriolano y aquí está enterrada doña Lorenza Uribe y muchas personas nos han preguntado bueno si eran tan importantes, si era gente tan adinerada y si mandaron a hacer un mausoleo tan especial como este para su hijo ¿por qué no están enterrados también ellos con su hijo? observen ustedes que este mausoleo es quizá de los que están en la rotonda central, el único que no mira hacia afuera, él mira hacia la periferia, hacia, hacia la galería. Se interpreta que ellos deciden entonces que su hijo va a cuidar de sus padres a perpetuidad y sus padres van a cuidar por toda la eternidad a su hijo. Por eso es que se están mirando entonces de, de frente mutuamente Esa es una de las lecturas y de las interpretaciones que se ha hecho entonces de este mausoleo. Porque si ustedes se dan cuenta, los demás tienden a mirar esa la rotonda, ¿sí? Y ahí hay un asunto también dentro de los imaginarios que empieza que se puede interpretar como algo entonces de algo un egocentrismo en el que observen a partir incluso después de la muerte, mírenme aquí estoy yo, los visitantes entonces van a poder entonces saber de mi historia, van a poder saber de mí, solo basta con que se acerquen un poco entonces a mi, a mi monumento o a mi mausoleo para que puedan entonces apreciar mi grandeza. Te pregunto, no tan curioso, pero ¿el no lo fue en, en, en el ejército o No, fue una enfermedad, al parecer muere, él muere en el siglo XIX de tuberculosis, ah, sí. eh, pues era también una enfermedad muy de la, época del romantic, de la época de ese romanticismo en la que los héroes se les decía que morían de, de, de, de tuberculosis, y era pues como la muerte, bueno, lo cual es cierto también estadísticamente hay pruebas que la tuberculosis durante el siglo XIX cobró muchísimas vidas, ¿cierto? Muy joven. Y muere muy joven, 24. muere a la edad de 24. 20, ah, 24, 20, no 21. 21, ah bueno, 21, yo ya le estaba poniendo 3. Muere, muere muy joven y muere entonces sin, sin dejar descendencia. Entonces hay la posibilidad, por ejemplo, de que el apellido amador se prolongue, pues entonces termina, puesto que doña Lorenza eh, Uribe y don Carlos Coriolano tuvieron más hijos, pero era, pues, las otras fueron todas mujeres. Entonces, ¿sí? Y algunas de ellas pues, se casaron, si tuvieron sus hijos, pero muchas de ellas al parecer eh, se radicaron en Europa. Entonces ya han pasado pues, las generaciones y están en otra parte. Sí, incluso muchas, pues señores, señoras, les cuento, esta, esta parte de la galería, observen que las columnas son distintas, estas son un poco más gruesas y las otras columnas tienden a ser circulares. Aquí hay una marcación territorial. Y todas estas tumbas fueron entonces de propiedad de los amados Aquí están algunos entonces de los parientes o familiares eh, más cercanos a ellos. Esta señora doña Margarita Viera eh, oh, yeah, eh, es quizá de pronto la más la, la descendiente más más, más más próxima en haber sí. sido enterrada en el cementerio San Pedro, en el año 2002 es, En el año 2002 fue enterrada pues mm -hmm. doña Margarita. Mm -hmm. ¿Listo? Aprovechemos que ya está escampando un poquitico. No sé si nos salimos para, la, para el patio. Yo creo que sí nos podemos ver y que podemos.